Nosotros directamente con Fernanda ligada a la pesca artesanal por muchos años, eh, somos armadoras, eh, por lo tanto a nosotros nos significa algo muy especial. Porque es el, en primer lugar porque es el primer curso de Carpintería Rivera, eh, haberlo hecho con una gran persona que es don Juan Chihuay. Esta es una felicidad que, que redobla mis, mis capacidades, ver tanta gente que disfruta igual y que ella, ella misma porque este, yo, yo lo guía nomás, ¿sí? esta es idea de ella, cómo hacer las cuadernas. Muchas de ellas me ayudaban porque tenía experiencia cómo hacerlo más fácil la pega. Y, y, me, y me gustó realmente trabajar con ella, o sea, una experiencia muy bonita. que Yo creo que ojalá que se repita con, con otras actividades que tenemos nosotros. Desde ya los 10 años todos nosotros chicos sabíamos remar. Eh, subir a la lancha, ayudar como arriba de la cubierta y es bonito ver cómo, cómo te enseñaron a hacer un bote de cero. Y gracias al profesor Don Juan Chihuay por habernos enseñado su, sus dones que tiene él, con la madera, con su vista, a enseñarnos a trabajar con herramientas, con sierras circulares, galletera, taladro. Es, es muy bonito, fue muy bonito haber compartido con, con muchas compañeras mujeres de todos los rubros, y es algo hermoso. Y hoy día quedamos fascinadas viendo el bote a flote y usándolo. En este taller donde las mujeres son las protagonistas, se pone eh, en evidencia que la muestra empírica está acá detrás mío. Son tres naves construidas, ¿no es cierto?, con esta herencia trasladada de generación en generación. El maestro Juan... Chihuahua eh, con mucha destreza ha trasladado este conocimiento y en una región donde eh, por excelencia eh, la navegación es protagonista. Sí, Para nosotros es una, un factor muy identitario y que queremos eh, trasladar a las comunidades, que se empoderen de este conocimiento y que sea cada vez más usado, más, más trabajado por, la, por las mismas personas que conocen este mar, que son la, las personas que trabajan en... en en las diferentes comunidades que están cerca del mar acá en Magallanes.